Viernes de la séptima semana de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?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 Hoy y mañana, los, los últimos días feriales de la Pascua, cambiamos de escenario. Lo que leemos no pertenece ya a la última cena, sino a la aparición del resucitado a siete discípulos a la orilla del lago de Genesaret. Ya habíamos leído esta aparición en la primera semana de Pascua. Por tanto, el final de la Pascua conecta con su principio, pero hoy escuchamos el diálogo de sobremesa que tuvo lugar después de la pesca milagrosa y el encuentro de Jesús con los suyos, con el amable desayuno que les preparó. El diálogo tiene como protagonista Pedro con las tres preguntas de Jesús y las tres respuestas del apóstol que le había negado. Y a continuación Jesús le anuncia la clase de muerte con que iba a dar gloria a Dios. La escena junto al lago de Tiberíades fue una gran lección para Pedro y para nosotros. Él había afirmado en la última cena que aunque todos abandonaran a Jesús, él no lo abandonaría. Pero luego lo negó tres veces, jurando que ni lo conocía. Ahora a la pregunta de Jesús, Pedro me amas más que estos, tiene que contestar con mucha humildad. Señor, tú sabes que te quiero. Se cuida mucho de no añadir que más que los demás. Pedro, el apóstol impulsivo que quería de veras a San Jesús, aunque se había mostrado débil por miedo a la muerte, tiene aquí la ocasión de reparar su triple negación con triple profesión de amor. Jesús le rehabilita delante de todos. Y le dice, apaciente a mis corderos, apaciente a mis ovejas. A partir de aquí, como hemos visto en el libro de los Hechos, Pedro dará testimonio de Jesús ante el pueblo y ante los tribunales, en la cárcel y finalmente con su martirio en Roma. Al final de la Pascua, cada uno de nosotros podemos reconocer que muchas veces hemos sido débiles y que hemos callado por miedo o vergüenza. O nos hemos sabido, no hemos sabido dar testimonio de Jesús, aunque tal vez no le hayamos negado tan solemnemente como Pedro. Tenemos la ocasión hoy en los dos últimos que quedan de Pascua para reafirmar ante Jesús nuestra fe y nuestro amor y para sacar las consecuencias en nuestra vida, de modo que este testimonio no solo sea de palabra, sino también de obras un seguimiento más fiel del Evangelio de Jesús en nuestra existencia. También a nosotros nos dice el Señor, sígueme. Desde nuestra debilidad podemos contestar a Jesús con las palabras de Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y también, imitando esta vez a Pablo, podemos reafirmar que creemos que Jesús, ese a quien el mundo da por difunto, está vivo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,